Muy buenas amigos amigas Vengadores y Vengadoras Bienvenidos a Toxic Game Channel eh, Quería Deciros que este va a ser un vídeo Muy corto, vale Va a ser un vídeo muy corto mm, Me ha decepcionado Mucho Square Enix Finalmente ha hecho lo que decíamos que iba a hacer No por algo Se un con Oasis, Era para el tema De, de las De los no For Token eh, y ya está, ya vamos a tener eh, mercadeo y reventas hasta en eh, en los juegos a mí personalmente no me gusta nada más que nada porque conviertes a un montón de niños en posibles futuros eh, ludópatas es que no me gusta nada la idea pero bueno ya te lo están vendiendo incluso en el portal eh, los portales de, de estos muy de Sony eh, diciendo eh, ¿no sería increíble poder comprar una espada en Final Fantasy 7? pues no no yo compro esa espada y puedo revenderla ¡Claro! Pues no debería ni... De... No, no, no... Es que ustedes estáis fabricando un mercado. Estáis fabricando un mercado, yo lo entiendo... Pero a base de qué? De los videojuegos. Pues perdonen que usted que le diga... Pero esa espadita de, de... De a lo mejor 150 euros... Que le ha costado al niño... Y que no la va a poder tocar en su vida... Podrá hacer suya. Pero desde luego no es como el oro ni como las cosas tangibles eh, que hay en la vida. Otra cosa que no es tangible es eh, el PT y otra cosa que no es tangible es el abandone. El PT fue el primer abandone. El segundo fue ya peor, porque el segundo corresponde a una a un a, a un timo, a un engaño, un engaño que a estas alturas yo le echaría toda la culpa a Sony ¿por qué? pues porque ya luego después de descubrirse bueno, de descubrirse todo el mundo eh, sabe que es una que es una estafa entiendo yo algún despistado habrá por ahí pero todo el mundo lo sabe pero nadie se pregunta bueno, y... y por qué no los demandan porque es Sony la poderosa capaz de demandar a, a Microsoft en Brasil, eso sí. No denuncia a este tío que se ha metido incluso en su ecosistema. Que lo teníais en el store hasta hace poco. Por no decir que todavía a lo mejor lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos lo saben. Saben que ese juego es un vende humo. Es un vende humo. Y como lo saben, pues tuvo que salir la propia Konami a decir no. Nosotros cuando saquemos un Silent Hill lo haremos con Blomberg. Con Blomberg, sí. Lo que hicieron el juego de Medium con ellos. Que nosotros a los de Sony los conocemos bastante. No vaya a ser que se les ocurra la genial idea, brillante idea de que como hemos cambiado el nombre pues entonces no importa y podemos hacer lo que nos dé la gana. Pues no, disculpe usted, pero si usted al libro de, por ejemplo, los intocables, bueno, otro, otro libro, otro libro, a ver, a Marianela, ese es otro libro, venga, Marianela, la llamamos eh, Mariela y te lo vendo, Tú, él, él es, él due, el dueño de Marianela, que ya está muerto el pobre eh, normal, lo raro sería que estuviera vivo eh, diría, oiga eh, que me ha copiado el libro esto es un plagio en toda regla porque usted lo único que está limitado es a ponerle otro nombre y ya está pero el resto es es, es que, bueno, vamos de hecho, habéis sido tan vagos que en, en, solamente habéis cambiado el nombre en el título. Una cosa así. Sony intentando no aparentar que son los malos y quedan como cagancho que en Almagro. ¿Quiénes son los que eh, tienen retenido el Final Fantasy 7? Ellos. ¿Quiénes son los que no quieren eh, que Activision le vaya bien? ellos así que es que no hay nada más que hablar y salvo que algo nuevo vaya a ocurrir que no creo eh, las tonterías que he oído yo hoy sobre Konami me demuestran más que no quieren nada de Konami ...que lo único que quieren es presumir de algo... ...y no tienen nada de lo que presumir... ...ahí está, ha ocurrido un Stay of the Kai... Un, ...perdón, un Stay of Play... ...de Sony... ...¿y alguien está hablando de los juegos? ...porque si fuera Microsoft... ...es que ya estarían hablando... ...de esos juegos se están hablando la gente de Microsoft... ...porque sabe que estos juegos van a caer en Microsoft... Sinceramente, eh, lo de Sony es como el perro de San Roque, ya lo he dicho muchas veces, ni come ni, ni deja comer. Lo de Square Enix es una cosa que ya se veía venir, ya lo habíamos hablado de que, de que se, había con, se había juntado con Oasis y a qué se dedica Oasis, por lo tanto no nos pilla de, de, de, de sorpresa y cuando ves tú Konami dentro de un evento pues sabes que van a hablar de Silent Hill no de Yu-Gi-Oh aunque Yu-Gi-Oh le esté dando pingües beneficios no, son dos o tres idiotas dos o tres idiotas nada más los que hablan de Silent Hill ahí se pueden quedar esperando al Silent Hill toda su vida nosotros tenemos más cosas que hacer. Así que nos vemos mañana en Toxic Game Channel. Hasta el próximo programa, amigos. Muy buenas, amigos y amigas. Bienvenidos a Toxic Game Channel. Estoy aquí probando un arreglo. Un arreglo que he hecho a, a esta guitarra. esta guitarra está dando más problemas no, no no le daba por sonar no le daba por sonar esta y ayer la abrí por esta parte miré el cableado como lo tenía y nada tenía uno suelto justamente donde creéis aquí por lo tanto no se podía ni escuchar, yo no, no sé ni al santo de que a veces reproducía el sonido porque solamente tenía un cable soldado, lo he, lo he cogido, lo he tenido que soldar yo And, an and the night of the way, and the will that and I don't know, and nah, nah, I nah, nah. ha sido un trabajo increíble mira con un destornillador nada más chiquitito y un, y un y un soldador que al principio creía que no que, que no funcionaba digo yo está tardando mucho en calentar el, la punta del soldador ¿sabe? está tardando mucho no sé si esto es bueno es malo evidentemente es malo pero, ahora yo no sé ni qué es lo que tengo que quitarle, espérate. Que le, que le, esto es un Fender. Esto es un Fender. Esto que estáis viendo aquí, que es maravilloso y que viene además que se ha caído. Oh Dios, se ha caído, viene con estas... Bueno, siempre viene con alguna cosilla, ya llevan ya muchos años. A todo el mundo se le viene a la mente cada vez que escucha la palabra Fender a las guitarras eléctricas Fender a Nirvana, por ejemplo que las popularizó tanto es una guitarra muy cómoda no esta, esta es una esta es del estilo Angus Young esta es puro hard rock esto es para más darle más caña bueno. y este eso uno de los aparatitos que estoy usando este es el, el sonido que tenían aquí todavía tengo que echarle un par de visitas porque mira, aquí tenemos aquí un ritmo a ver <risa> mola, eh, mola.